Ah, ya se mover, se han puesto las Tiene uno ahí, eh, ahí, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí va bueno. Ah, ha tirado ese. Ah, ya. ¿no? Sí. Sí. Sí. Tío, voy a 190 todo el puto rato, macho. Pero porque, porque el, es el mapa es son 10 metros cuadrados, cabrón. Y aquí, tío, voy a 100, es que no me jodas. Bueno, por lo menos va a 150. A mí, como que ya te lo he eh, dicho, si me dejan a mí 120 FPS de media. Y con esto, yo jugaría al triple de horas hay gente bombero? Sí, sí, sí. Aquí hay uno. Derecho, ¿eh? Pues cayó uno, parece nada no, ¿no? más Me vaya por tazo más pegar la cara, eh. Hombre, para que te actives. Es que vi uno por aquí, Yo Pero voy a comprar y ya está, me olvidaba de Tengo dos, tres un tiro de derecha un tiro completo Es verdad. Tío. Zapatito, la man? quedó uno, ¿o qué? Sinelli, mira un dios. Mira el paquito, estos son españoles. El otro está aquí dentro. Sí, está aquí dentro. Vale. No. Nope. No está fuerte. Y si me va lo a los gilipollas. <tose> Madre <tose> mía, qué bobada. Qué bobada. Se qué bobada. De hecho, que maten al único que no ha venido a puxear. ¿eh? El único que no ha venido a pushar está muerto. Cómo cojones, tío! Madre mía, madre mía, Y encima te han matado unos españoles. Quiero que ya lo de morir al ya verás. No, mentira, bro, es que llevo no, ahí. Hacer. Pura muerte te lleva, o sea, como te van en el suelo, te levanto. Me compro auto por si acaso. ¿no? Cómprate, cómprate, porque no te voy a levantar. Y el monso, el monso, ¿te me a revivir, vivir, bro? Joder, no, por el monte. ¡Madre! Hey, what the fuck? ¿Y este? ¿Qué cojones haces aquí? ¡No! ¿What the fuck? ¿De dónde ha salido este? No sé, ¿verdad? Si, ¿Sí, no lo he visto en ningún momento. Yo lo vi... <risa> Lando no por el medio, Pues si me... mirando tú y, y, y, y... Se ha teletransportado o algo. No guay, ¿eh? Tienes una por fuera. Son botillos, eso, son botillos. Me ha uno. Sun grenade out! Under fire, pero este es el día, que no puedo me quedar. Continuamos la travesía. Echan para atrás. Creo que hay uno FK. Ah, no, ya se mueve. Está se puesto las tiras de la mano. Le dijeron: ¡Vente, amigo! ¡Vente! ¡Que nos vamos a matar! <risa> no? Vamos a Rai, que like, nos aguante. Debajo, ya. Y dieron caja. Be careful. 4-1. Que me hayan ah que hay una aquí conmigo No Contact, vez contact. Vale, lo veo, blanco Era el único que tenía otro I like that gulag. I that, that wavy. Ah, vale. Está aquí. La segunda plantita. Me ha matado una FK. Venga, bro. Vamos por los FK porque esto parece nosotros, squad, y la gente sola. Okay. Venga, gente en el todavía. me todavía. dejo de dinero, que no tengo. Te curo. Ah, claro que sí, campeando, como siempre. Eh, campeando en alguna torre, ¿no? Eh... Tenía uno ahí, eh. Ahí, no vale. Ha ah, batido ese. En naranja ah, tenemos mí, gente. Había uno ahí, ¿no? Por ahí, pero me marcaba marcado a mí. No, sé, a no, no cargado, a lo han cargado, mamá. Ha batido ese también. Monserio, yo batía a ese que está allá, arriba no sé si tenga auto No sé, pero veo un gulajado a mi izquierda vale, ¿Estáis luego, eh? Sí, puede ser sí. Ese está batido, ¿viste? What? Este creo que está batido ¿Qué está batido, viste? ¡F***! Hay más gente aquí, bro, tenemos que ir go matar a alguien no, son mías. No, bro, no, no, no, no. Tienes que cojones? compartir. Comparte, bro. Se vete, vete para pa' pilla Píllate el mi que yo me ha pillado el botillo ese. Míralo cómo salta, míralo, míralo, míralo, míralo. míralo. <risa> está saltando, está aprendiendo a saltar, bro. Cuidado, eh, que este te va a pillar a ti. <risa> el lo ahí, ¿no? ¡Que hay uno aquí con Fantasma! Madre mía, madre mía, madre mía Pero qué cojones, tío, qué susto, tío Te revientan, eh Bueno, a I mí mean, no, yo estoy safe Sí, pues, pues como me re -re revientan, eh, madre Así está dar dale, cabrón, que no quería ni que nos acercásemos, madre mía si Claro, cabrón, vete a tomar por madre. culo No he visto botilla igual, tú Uy, yo sí tengo gente que se sabe mover, bro. Be advised, friendly Bro, que Bro, qué bot, bro, sí, bro, me chico está mal, de haberlo matado. Enemy UAV overhead. Tiro unos cuantos más, yo sé. Bro, me siento hasta mal de matarlos. sí. ¿Dónde está yo, tío? No, otros, bro. Dale, es que necesito aquí conmigo, bro. Son muy malos. Bro. Son muy malos, bro. Son muy malos. ¿Dónde han muerto? ¿Un gitano? Sí, son muy malos, bro. ¿En qué casa más o menos? Buah, que es mi paso, tío De atrás, ese de es paso fue de atrás, ¿verdad? Madre mía, el monstruo, el tiene gente al frente En pueblo gitano, hace al frente eh. ah. Bueno, mi X, por lo que veo Pues no quiere funcionar Edu, Edu, Edu, Edu, salta aquí, salta aquí, Edu Te digo dónde saltar ya, Espérate, espérate ¿Para ¿no? qué? Que oh, no, no no. Salta ahí, salta ahí ¿A dónde, bro? ¿Dónde crees que está? Ahí, en naranja, en naranja. ¿Para qué? Es que el te, tío tenía 10k, tú. Y te, tú tienes arma y todo ahí. Está detrás del muro el loot. Vale. Está la parte de atrás de la casa, eh. Ahí, ahí, ahí. ¿Es que ya? Tiene pa' uno, tío. Ahí ¿Qué? había un tío, había un tío en naranja. Tíralo, sé. Eh? Ahí hay gente Se está pegando Te lo haces, te lo haces ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! Mis armas Tengo la más cara legendaria, así que sí Ese tiene pasta, ¿eh? Ya, pero es que hay más Te lo haces, te lo haces, te lo haces por el equipo, coger pasta. ¿Lo hago yo? No sé, sea, yo tengo de vida. Bro, pero es que qué asco este team, bro. Qué asco ese team, qué asco ese team. Yeah, ¡Tío, oh. escuché, ¡Ese tiene que rotar ahora! ¡Qué buena, ¡Qué buena, bro! La verdad, el buen Kovac, ¡Qué eh. buena! Bro. Qué, ¡Qué buena, bro! Buena. Qué, buen. Kovac, ¡Qué buena! Kovac, ¡Qué, Qué buena, bro! ¡Eso es! aimbot. ¡Madre! ¡Tranquilo, ¿Vale, que no, nada, me gusta aimbot. no, no! ¡No, no, no! ¡No, ¿Qué es lo que es? ¿Qué, es? ¿Qué es la montañita, tío?